Más de 600. Y hoy tengo eh, el lujo de charlar con alguien que participa bastante de, de las conversaciones, que es Carolina Mendiondo. Caro es la eh, Global Business Development de Emilabs. Bienvenida, Caro. ¿Preparada para tu primera reunión? Muchas gracias, Andrés. Y la verdad que estoy muy preparada. <ríe> Espectacular. Caro, eh, para conocer primero qué, qué es eh, lo que hacen en Emilabs, qué, qué hacen, qué problema resuelven y para quién. Bien. Eh, Puntualmente lo que nosotros hacemos en Emilabs, la misión principal de, de, de la empresa es aumentar el acceso a oportunidades profesionales para todo lo que es los, el, las personas, los trabajadores de primera línea. ¿sí? Puntualmente lo que hacemos es, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Eh, automatizamos todo lo que es la comunicación y las actividades repetitivas de todo lo que son las áreas de recursos humanos eh, para los procesos de selección con la ayuda siempre de lo que es inteligencia artificial y machine learning, a través de chat, ¿sí? WhatsApp, okay. Facebook Messenger y demás. Bien, perfecto, perfecto. Y para que conozcamos a Carolina, la pregunta que siempre hago es, ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Bueno, lo primero que vendí en mi vida fueron, nada que ver, eh, equipos de control de personal y control de acceso, molinetes, barreras, ese tipo de cosas, y el software lo acompaña, pero nada que ver con lo que hago ahora. Bueno, vinculado con recursos humanos, por ahí, este, sí. Sí, sí, sí, sí, sí porque obviamente <risa> siempre sí. contro como controlando, ¿no? <risa> Las personas. Claro. <risa> espectacular, claro. Bueno, me, me encantaría conocer cómo están estructurados hoy en, en EMI Labs, cómo, cómo están los equipos, sobre todo lo que es la parte comercial y de marketing por ahí. Perfecto. Mira, yo arranqué, bueno, cuando yo arranqué en EMI, eh, que era más o menos para lo que fue 2020, fines del 2020, eh, Emi tenía, estaba empezando a recién a armar todos los equipos. Eh, de hecho, cuando yo entro a, a, a ser manager del área de VDR, no existía como tal. O sea, había dos VDRs, pero no, no había un, una estructura de equipo. Hoy en día, eh, el área de VDR se compone por cinco VDRs. Eh, nosotros atacamos dos mercados puntualmente, Estados Unidos y México. El VDR está dividido como en, do, en dos grandes grupos, dos de ellos para Estados Unidos y tres para México. Y después, obviamente, los account executives correspondientes a cada uno de, de los países. Okay, y después, bueno, perfecto. marketing fue lo último que entró, que ya se arrancó en enero de este año. Eh, mm -hmm. Que, bueno, obviamente también dentro de lo que es el equipo de, de Estados Unidos. Y entonces, perdón, me dijiste, cinco VDRs son lo que también algunos conocen como SDR. BDR. Entonces... exacto. Sí. Eh, claro, perfecto. Perfecto. Ahora para. Viste, A veces es como que no, bueno, VDR, SR, y dijiste Count Executives, eh, ¿dos puede ser, no? no Hoy hay dos en, mal, pero... sí, dos ah, en okay. México y uno en Estados Unidos. Ah, perfecto, perfecto, buenísimo. Sí. Sí, ¿y, y, cómo, ¿Y cómo es que están yendo al mercado? ¿Cuáles son, son las estrategias que, que tienen? Me imagino que ya la mayor parte del equipo de ventas está en VDR, en me imagino que hay una estrategia bastante agresiva en la, sí. en la generación de esas reuniones, ¿no? Sí, en realidad, con lo que. Lo que bueno, yo fui aprendiendo mucho dentro de mí, porque si bien siempre estuve dentro de áreas comerciales, es la primera vez que me aboco al 100% en la primer parte del proceso comercial. Claro. Eh, lo, que, lo que empezamos a hacer puntualmente o las estrategias que nosotros estamos haciendo es tres factores fundamentales que son obviamente que son campañas de mails, llamadas en frío y mensajes de LinkedIn. Eh, uh -huh. Lo que sí aprendimos con el tiempo y con los, el pasar de los meses es que, Depende mucho cómo vas a estructurar tu actividad, depende a qué país vas a atacar. Es muy distinto. O sea, cuando yo entré a EMI, la estructura era exactamente igual para todo. Había, bueno, uh -huh. había actividades para lo que era cantidad de mails, había actividades para cantidad de llamados y cantidades de, de actividades para lo que era mensajes de LinkedIn. Y nos fuimos dando cuenta que realmente no es lo mismo poder hablar con un prospecto de México que hablar con un prospecto de Estados Unidos. Es completamente distinto. Uh -huh. eh, claro. Varía mucho la actividad. Sí. Va ¿Varía el sentido de que, no sé, por ahí, en la, en la cantidad de actividades o en los canales de contacto? O, ¿en qué varía creo, que, creo que en las dos cosas. Varía mucho, uh -huh. por ejemplo, te, te pongo un ejemplo claro. Sí. Eh, cuando vos contactas a un prospecto de México, eh, si haces un llamado en frío, te va a atender, no importa cómo, pero te atiende y sin ningún tipo de problema. Y, Uh -huh. Tenés como una comunicación un poco más amigable, más amena, Puedes charlar un poco más, Puedes hasta intercambiar temas personales, eh, del clima, de la familia, ese, ese tipo de cosas que estamos por ahí más acostumbrados nosotros y no tienen uh -huh. problema. Eh, en cambio, por ahí cuando te comunicas con un prospecto de Estados Unidos, tenés que ser ir mucho más al grano, ¿no? Decir, bueno, este producto te va a beneficiar en esto, esto y esto. Estos son los números, vas a salir beneficiado en esto. Y ahí vas a tener un resultado mucho más positivo. Claro, claro. O sea, son más eh, directos a los bifes, como diríamos. Exactamente, sí. Exactamente. Este, sí, no, no les gusta por ahí, ¿no? E ese tipo de que está bien también. ¿no? no está mal ni bien. O sea, son, son distintas maneras de hacer claro. un approach hacia un, un posible cliente. Sí, y, y me hablas de cold calling. Siempre está el tema como que, no sé si, es, ¿cuál es tu visión? Como que dicen, che, con la pandemia se acabó el cold calling. Eh, Ustedes me está diciendo que a México, a Estados Unidos, llaman, les le ¿está funcionando? ¿Funciona menos que antes? ¿Qué, qué visión tenés vos ahí? Funciona menos que antes, sobre todo en Estados Unidos, ya te, te diría que directamente es una actividad casi muerta, porque uh -huh. primero que no les gusta mucho, no, no, no uh -huh. están muy abiertos a, a que hagas. A ver, te puedo decir que seguimos haciendo algunas que otras cold callings a claro. Estados Unidos. Alguna que otra es positiva, podemos llegar a conseguir uh -huh. algo, pero son las menos. La realidad es que estadísticamente es más pérdida de tiempo que generación de, de leads. Uh -huh. eh, no así no así México. México sí, para mí claro. es una, una buena práctica para hacer. Mirá, eh, sí, claro. totalmente. Y eso, ¿los, los teléfonos eh, los conseguís? O sea, ¿son los de la oficina o tienes que conseguir los celulares? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Yo no soy muy, muy amiga de, de la comunicación a líneas personales. Creo que okay. invade, invade mucho lo, lo personal, ¿Sale? ¿no? Ni hablar en Estados Unidos, eso, olvídate, no hay chance. O sea, creo que tienen okay. como un, un, te pueden cobrar una multa o algo así si vos te comunicas ah, eh, bueno. teléfonos personales, así que ah, eso no. Eh, pero, lo, o sea, principalmente creo que para cualquier tipo de tipo de, de VDR eh, lo fundamental uh -huh. es tener una buena base de datos o un sistema que te genere esa base de datos. Y en general están el teléfono corporativo con el interno claro. y está el celular. ¿En qué caso yo utilizo por ahí el celular? Es cuando ya entablé una conversación. Y claro. sí, cuando por ahí tengo que hacer un, un approach un poco más, más cercano o se, se pa pasó algo en el medio y no nos pudimos comunicar. Y ahí es donde yo utilizo la línea personal. Perfecto. Che, y, y me contabas que, que ustedes, digamos, no es que o se combinan LinkedIn, email, teléfono. Este, sí. ¿cómo, ¿Cómo ves esa combinación? Para, para el éxito de la estrategia, digamos. Bueno, cambia también dependiendo del mercado. Eh, por bien, ejemplo, bien. en el caso de Estados Unidos, lo que más nos viene dando más re, o sea, resultado puntualmente son los mensajes de LinkedIn. Uh -huh, ¿Sí? mira. Eh, utilizamos mucho email también, porque email obviamente te da como cierto, o sea, puedes poner más contenido, si bien tenés cierto tope mensual para poder mandar, eh, claro. lo utilizamos un montón. Eh, como motor de búsqueda también usamos Sales Navigator, que es la herramienta de LinkedIn. Obviamente. No uh -huh. te da mucha data, pero por lo menos te ayuda a ser como motor de, de búsqueda de las personas que tienes que richear. Eh, pero puntualmente en Estados Unidos arrancamos desde ese lado. En el caso uh -huh. de México, eh, todo lo que es campañas de mails funciona muy bien. Muy bien. Uh -huh. no, le dan, no, no, no están tan metidos con la parte de LinkedIn. Es como que les cuesta un poco más responder desde ese lado. Uh -huh. eh, pero sí están más abiertos a, a lo que son campañas. A ver, yo me doy mucho cuenta con eso, con las, con las distintas tools que yo tengo para medir. Eh, la apertura claro. de mail y demás cuestiones. Entonces, bueno, ahí te vamos sacando esas métricas. Eso, ¿qué, ¿qué herramientas usan? Eso también me interesa saber. Eh, para esto Mirá, de email o, o. Tenemos, la realidad es que los equipos de video creo que son los que más herramientas tienen que utilizar de lo, de lo que es relacionado Ajá. a las áreas comerciales. Lo principal, como te decía antes, es eh, tener un buen motor de base de datos. Depende del país también, porque no es que existe Ajá. un solo motor de base para, para todo. Nosotros, por ejemplo, tenemos Zoom Info, que es para Estados Unidos. Eh, no así, no, no nos funciona para México. Eh, tiene okay. mucho, mucho bounce, mucha, mucha data que no es, no es cierta. Eh, uh -huh. Lo que estamos probando ahora para México, para base de datos, intentamos comprar bases de datos en México. Tampoco uh -huh. no funcionó. Eh, ya claro. quedó como medio absoluto. Eh, lo que estamos utilizando ahora para México es Luya. Okay. La verdad que nos viene dando buenos buen resultados, nos da muy buena data. Eh, eso sería como base de datos Después, para lo que es campañas de mail Estamos utilizando Persist IQ Mira, eh, No lo conocía eso. Es, Antes usábamos Active Campaign Que también es, okay. es, no, es no es de las mejores eh, okay. No es de las mejores Pero resuelve eh, Resuelve Te, te sirve para, para poder hacer campañas Con varios steps y, y poder meter ahí Un poco de coordinación dentro del área Está buena, te, aparte, te da la data importante que es ¿Cuántos bounces tuviste? ¿Cuántos replies? Bueno, y demás cuestiones. Es bastante interesante, te deja armar las campañas bien. Después, como te decía, tenemos Sales Navigator, que es la herramienta de LinkedIn para, para buscar prospects y demás. Eh, y después, cosas que quedan por detrás, que a veces los equipos o los managers de VDR no los tienen en cuenta y que son fundamentales, que son, por ejemplo, herramientas como Mailworm. Eh, Mailworm es fundamental claro. para lo que es, que, que no, todos tus mails y las campañas de tu equipo no entren en spam. Claro. exactamente. Eh, Mailworm, para contá lo, para los que no saben, claro, qué es lo que hacen esas herramientas. Mailworm sí. lo que hace es eh, mailwormear. O sea, lo que hace es mm, entibiar vendría a ser claro. eh, tu correo. Decir, bueno. Este correo, que es el correo de un VDR, es, eh, va a ser masivo. O sea, va a mandar mucha cantidad de mails todos los días. Claro. Entonces, de claro. alguna manera, tenés que hacerle entender al sistema que no es spam. Claro. Entonces, claro. con un sistema como Mailworm, ellos lo que hacen es mandar a casillas seguras tus mails, con ejemplos uh -huh. o, o modelos de mails que X, no importa cual sea. Claro. Y lo que hace eso es hacer como una interacción desde con tu correo que vos enviaste a casillas seguras que ellos tienen para decir, bueno, este correo está bien, no pasa nada, no es, no es publicidad. Claro. No, para eso sirve el lugar <ríe> prácticamente. Claro. Che, y contame sobre lo, los qué, qué aprendizajes han tenido eh, en estos mensajes que, que envían, en cómo estructurar las secuencias, eh, si, si hay algo. Sí, yo creo que, Va a variar mucho dependiendo de cuál es lo que vos vendas y cuál es el, el, el customer que vos tenés, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, si vos eh, tenés un producto más masivo, eh, vos podés mandar campañas masivas, ¿sí? Uh -huh. Porque no hablas de algo muy particular y haces foco puntualmente en tu producto porque ya es un producto masivo, ya es conocido. Entonces, es como un poco más fácil vendría a ser de, de poder conquistar del otro lado. Okay. En mi caso particular, que hablamos solamente con empresas enterprise y es un producto complejo, porque no es un producto fácil ah, sí. de vender, uh -huh. lo que yo, lo, lo que hicimos y lo que fuimos cambiando con el tiempo fue ir armando mails con contenido de la empresa en sí. ¿Sí? Por okay. ejemplo, leí que tuvieron una ronda de inversión de tal lado, leí que incorporaron SAP eh, hace poquito, nosotros nos interfaciamos con SAP. Bueno, y ese claro. tipo de cosas, analizamos un poquitito antes, entonces, particularmente desde el equipo de VDR de EMI, eh, las campañas que armamos de mail son bastante personalizadas. Claro, eso y eso cada VDR tiene eh, como una cartera de cuentas y ellos arman la, el research o tienen alguien que les dice, les preparé todo este research, acá está para que los VDR contacten. ¿Cómo les están armando eso? Lo armamos nosotros sí. de cero. Eh, como te decía, recién a principios de años empezamos a tener equipo de marketing que entiendo la idea es que empiece a armar como este pre-research de, de, de lo que son los posibles clientes. Pero hasta ahora nos dedicamos nosotros 100% a armar toda esa base de datos. Los chicos, o sea, todo el equipo de Villar, lo que tiene, por ejemplo, cada uno tiene un segmento distinto. Uh -huh. eh, por ejemplo, en México nosotros puntualmente a, a, tenemos que buscar clientes de, de segmentos como retail,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 O si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la, en la lista de mail. Prometo que no es fameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Como es tan personalizado, el hecho de que un video tenga conocimiento sobre ese segmento ayuda a que después pueda abordar a otra empresa de ese mismo segmento con más conocimiento. Claro, total. Total, está bueno. Che, y... ¿Qué te iba a preguntar? Y ustedes, en estas secuencias que están mandando, tienen un, en tu experiencia, que esto es algo que siempre le preguntan a mí, por ejemplo, es la cantidad de seguimientos y el tipo de seguimientos que hacen. ¿Vos qué, qué has aprendido ahí? ¿En las campañas de mails decís? Claro, las campañas de mail o, o no sé ¿En si LinkedIn también. Claro. LinkedIn no la automatización. Es todo. Este, es todo manual. Yeah, perfecto. Manual. Bueno. En lo que son campañas, nosotros armamos campañas de no más de siete u ocho stages. Uh -huh. eh, okay. Y no mandamos más de un mail por semana. Okay. Eh, pero, de vuelta, creo que todo se tiene que acomodar mucho en base a lo, a lo que uno vende. Eh, a nosotros uh -huh. nos sirve de esta manera, no ser tan claro. invasivos de estar tan atrás. Y si lo que yo hago es, por ejemplo, si tenemos una campaña de siete pasos, de siete mails en realidad, no de siete pasos, en el medio uh -huh. sí me echo y pongo un mensaje de LinkedIn o, en el caso de México, genero una llamada como que voy interactuando desde ese lado, eh, siempre, siempre hablando de algo de ellos, puntualmente, para Bien. que entiendan que estamos en, en conocimiento de lo que están haciendo. Bien, perfecto. ¿Y, y la longitud de eso como tienen alguna, algún lineamiento de o sea, mensajes cortos o, o así? Sí, eh, Siempre, intento, o sea, los primeros que son los, los que por ahí a veces tienen menos lectura porque es el primer approaching, es la primera vez que te llega un mail de alguien que no sabes ni quién es ni de qué empresa ni demás, tienen okay. que ser cortos, tienen que ser mensajes que se puedan leer apenas abrís el mail, el cuerpo okay. del mail. Eh, lo fundamental para esto siempre es el título, el subject. Okay. Eso es lo que más te va a hacer abrir un mail. Después, obviamente, el contenido tiene que acompañar y tiene que ser corto, conciso y al pie. Nada de claro. tener que escrolear para abajo para poder terminar de leer el mail, que no tenga mucho contenido de links y demás, que tenga lo básico. Eh, claro. Creo que eso son por son ahí cosas que hay que tener en cuenta. Bien, perfecto. Che, y ahí te iba a preguntar algo más, se acaba de ir, pero eh, con, con, con el tema de, de, de, de las secuencias, sobre todo cuando estás en, en LinkedIn, que por ahí es difícil, si eres una herramienta de automatización. ¿Usan algún CRM para estructurar esa, esa cadena de secuencias? Nosotros tenemos todo, uh -huh. todo está metido dentro de Salesforce. Uh -huh. okay. aunque, sea, aunque sea ingreso manual, ah, que okay. es el que uno más tiene que lidiar a veces con los, con los equipos de VRs, porque la realidad Total. es que hay mucho tiempo de ellos, el hecho de estar. A ver, a ver, tenés herramientas que están automatizadas y que están parametrizadas claro. con Salesforce y ahí no tenés problema. Uh -huh. Como te decía antes, por ahí IQ y Suminfo, Luya. Son herramientas que ya tienen parametrización con Salesforce. Entonces, ya te genera claro. una lead directamente dentro, dentro de Salesforce. Pero, por ejemplo, LinkedIn, claro. a no ser que tengas el usuario de Sales Navigator, el, el, el sales navigator del Teams, claro. si no tenés eso, que te sale muy caro. <risa> eh, no te automatiza nada. Entonces, toda la carga es manual. Claro. Sí, sí, eh, sí, total. Y es gran o sea es lo que más le cuesta a la realidad, es lo que más le cuesta a los equipos de, de VDR, que es el, claro. ¿no? el trabajo así de, de estar ingresando data. Pero todo, todo, todo va dentro de Salesforce. Claro. Todo. ¿Vos, vos tenés como un coso de tipo de controlás los touch points que, que se hicieron. O, sí. o eso también te pregunto si lo estructurás también en CRM. O sea, ¿cómo haces para hacer para que también para el Ejecutivo vea esto? Che, me faltan claro. tantos touch points, cómo me organizo, qué arranco hoy. Mira. Como todas las data va, va a Salesforce, lo que yo me hago es uh -huh. me genero dashboards okay. y de, de actividad puntualmente. Yo tengo cuatro actividades puntuales que son generación de leads, uh -huh. generación de, de campañas de mails o de generación de mails, llamadas uh -huh. en frío y contactos por LinkedIn. Okay. Estas son como las cuatro métricas fundamentales para el equipo de billar y después, como te decía, dependiendo el producto y a, y a qué tipo de cliente te vas a abocar, es la cantidad. Claro. Hoy, puntualmente, si, si vos me, tenés, si yo te, no sé, me, me preguntás a mí qué cantidad o qué número, y vos vas a ver que mi equipo puntualmente tiene actividades bajas, porque en realidad tarda mucho más en generar una campaña por toda la investigación previa que hay que hacer. Total, total. Sí, sí, tal cual. Eh, como vos decías, cuando tenés pocas balas, hay que saber usarlas. Exactamente. Digamos, ¿no? Vos pensás que, sí. en México, por ejemplo, todo México puedo llegar a tener una cartera de 400 empresas. Claro, ¿no? Por es eso. poco. Uh -huh. Es poco. Entonces, cada vez que tengo que salir a buscar a, a, a, un, a un cliente nuevo, a un prospecto nuevo, tengo que ir con información justa y certera porque lo llevo a perder y es un montón. Claro. Sí, total. Total. Che, sí. bueno, y ya justo me, me hablaste de métricas. Me gustaría saber vos como, como líder de business development, como, uh -huh. ¿qué, ¿qué son las métricas más importantes para vos? Bueno, nosotros siempre medimos, el, o sea, obviamente hay una parte que es el resultado, pero uh -huh. previo a eso medimos todo lo que son actividades, como te decía, okay. cantidad de mails, cantidad de llamadas y cantidad de, de generación de leads eh, uh -huh. y contactos por LinkedIn. Y después tenemos como dos stages fundamentales para llegar al objetivo. El nombre, la realidad es que no es relevante porque cada empresa tiene sus nomenclaturas y demás. Nosotros tenemos eh, MQO y SQO. Eh, okay. Marketing Qualified Opportunity y Sales Qualified Opportunity. Son las dos que utilizamos nosotros. MQO, o sea, el stage de MQO, para no hablar puntualmente de, del nombre en sí, es cuando tenemos una respuesta de un cliente. OK. ¿Sí? Entonces, okay. tenemos una respuesta y eso ya es un lead calificado que está en contacto con nosotros. OK. Esa es la primera instancia. Después de esa instancia tenemos una Primera reunión vendría a ser que es cortita, no dura más de 15 a 20 minutos, porque tampoco hay que avasallar mucho, entonces dura poquito. Donde lo que vemos puntualmente es el tema del bank: si hay una necesidad, si hay presupuesto, si realmente estamos hablando con una persona que puede ser un decision maker para futuro. Y una vez que hacemos esa primera reunión y es fructífera, organizamos una segunda reunión para hacer el pase formal con el área de sales propiamente dicho de la compañía ¿Sí? Okay, y cuando hacemos eso, que también es otra reunión un más larga porque ya se habla un poco más del producto y demás, eh, es cuando se valida esa MQO pasa a ser una SQO que es, ya pasa para el lado de Sales, directamente para el account executive, claro. lo, lo empieza uh -huh. a liderar. Eso es uh -huh. lo que cuenta y es el objetivo del BDR todos los meses. Uh -huh. Eso. Y vos, podés, si puedes compartir, eh, la, la tasa de SQO a cierre, la, la teresa ahí, si se la para compartir, a veces no se puede y está todo bien. Hay, hay un por... está bien, hay, hay un porcentaje que está en todos lados que cuando uno investiga en general de mercado, ¿no? Sí, sí, que sí. es alrededor del 20%. ¿sí? Y okay. eso es una tasa que está, es de público conocimiento, sí. así que no, no, sí, no sí, sale sí. un dato mío. Eh, claro. Es el 20% en general. De SQO a lo que okay. es cierre de venta, en general es, es un 20%. Después, obviamente, va a variar mucho de. de de la complejidad, como te decía antes, ¿no? De la complejidad del proceso. Puntualmente nosotros que solamente hablamos con empresas enterprise, los procesos de contratación son largos, eso. son complejos. Eh, sí, eso te iba a preguntar. ¿el, ¿El ciclo de ventas y de cuánto es? De, de, ¿Desde el y SQO a...? Claro. Entre cuatro seis meses, un poquito ah, más. Sí, sí. Es sí, largo. Sí, sí, sí, es larga. Sí, no, no, te, terminás viendo. <risa> sí, sí, ese tema Sí, porque, de vuelta, es más, por ahí vos seguramente habrás hablado con, con otros managers de, de áreas de BDRs y demás. Y, y habrás visto que quizá los resultados de cantidad de, de SQOs son más altos. En mi caso, puntualmente, cada BDR tiene que llegar a entre 2 y 3 SQOs por mes. Entonces, claro. Es recontra poco. Pero de vuelta, va a variar mucho. Porque en general siempre son 5, 6, 10 en algunos casos. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Puntualmente, en nuestro caso, es como es tan tan preciso y llegar a una instancia de SQO es súper complejo eh, mm -hmm. y lleva mucho tiempo. Entonces, bajan las, las cantidades. Claro. No, no, y aparte ustedes tienen un, un, un paso que es el de, que, esta, de llegar al SQO desde el lado del SDR. En muchos casos, viste esa estructura de te acepto la reunión y yo ya ahí lo paso con el, con el, claro. con el vendedor. Y, pero en el caso de ustedes es, bueno, metamos una instancia más, por eso la gente te preguntaba esa tasa de cierre para, porque claro. sí, eh, los SEOs se nota que son buenos, claramente lo que el ciclo de compra es donde termina matando y eso hace que también, claro. cuando son largos también las tasas de cierre son más bajas. Sí, aparte nosotros sí. tenemos contratos anuales, o sea, claro. hay ah, claro. cosas que, que, que hay que ver, ¿no? De vuelta, trabajamos con empresas como Burger King, por ejemplo, 7-Eleven, CMX, en Walmart, son dos empresas muy grandes que claro. son, bu son burocráticos, es la realidad. Sí. Eh, y en general, cuando una empresa tiene por ahí más de un producto, más de un cliente modelo, decís, siempre pasa lo mismo. Decís, bueno, me, en todos los meses me, me voy bancando con las, con las ventas chicas y cada tanto sale una grande que te revoluciona todo. Bueno, Ajá. puntualmente en el caso de mí, hoy nos dedicamos 100% a empresas grandes, entonces siempre estamos esperando a ese gran cliente, ¿no? Que por suerte, la verdad que viene muy bien, pero uh -huh. los procesos son largos. Claro. Sí, sí, sí, sí. Mi cálculo es eh, dos, uno o dos por mes, ¿tenés? Sí, ¿Ya el sí. número que dijiste? Ahí da el número y sí. No, está buenísimo. Si no en la rueda, ya sí. está. Exacto, exacto, exacto, totalmente, totalmente. Uh -huh. Che, buenísimo. Eh, che, contame, Caro, eh, tus libros eh, o podcasts que, que más escuchas y te gustaría recomendar. Eh, cuando arranqué eh, en lo que es eh, la parte específicamente de VR, me sirvió mucho un libro que se llama Predictable Revenue, de, uh -huh. de Aaron Ross, seguramente lo, lo, lo conoces. Eh, habla mucho sobre todo de lo que es canales de outbound puntualmente, que es lo que usted estoy dedicando ahora, eh, de cómo estructurarlos, de qué cosas ver, de qué actividades analizar, cómo armar el equipo. O sea, está, desde ese lado está súper, súper bueno. Y después hay otro libro que está muy bueno, que es más relacionado por ahí a management, que uh -huh. es súper, súper interesante, que se llama eh, High Output Management, de ah, sí. Andrew Grove, eh, sí. uno de los de, los de Intel. Sí. Eh, lo, muy bueno me, me leí hace poco The Hard Things About Hard Things Que me lo recomendaron acá en una entrevista Y siempre hace referencia a ese libro o sea, Mucha referencia a High Output Management ¿sí? ¿Viste? Es, la verdad que es muy bueno Léelo, léelo porque está súper interesante Y después como Personalidades que yo sigo Por ejemplo en LinkedIn y demás eh, Bueno, Tito Bortes, obviamente. Uh -huh. Es un genio eh, Me encanta, me encantan las cosas que pone Como lo disruptivo que es ¿Cómo habla? Eh, y nada, me gusta mucho cómo, cómo habla el tema de que, bueno, que el equipo de Vidal siempre está fluctuando entre marketing y sales y cómo que, ¿no? como que es, ¿no? Es muy interesante eso. Sí, bueno, claro, y para, para cerrar, eh, me encantó, sí, sí, bueno, sí, Tito también dio, dio dos charlas. Este, ah, tuve, tuve la suerte de conocerlo en persona este año, así que estuvo bueno. Qué bueno. Así que estuve charlando, sí. Che, eh, para ir cerrando algo que sepas ahora que te, gustaba, te hubiese gustado saber. Me gustaría preguntarte si puedes específicamente cuando empezaste como con esto de, de gestionar Si eh, ¿Algo uh -huh. que sepas ahora que dirías, che, hubiese hecho al principio de muchísimo mejor? Me hubiese salvado mucho tiempo. Eh. <risa> es eh, eso. Yo creo que algo puntualmente que me hubiese ahorrado mucho, mucho tiempo es el hecho de entender que todos los mercados son distintos que todos los países son distintos. Creo que no todas las empresas lo saben y todos se piensan que hay un método determinado para, para poder abordar a los clientes en todos lados. Eh, sí, hay cosas que, que tienen en común, pero creo que hasta que entendí que cada país se aborda de manera distinta, creo eh, que me hubiese ahorrado mucho tiempo <ríe> y, y con Bien. mejores resultados más rápido. Eh, si, si lo hubiese sabido desde un principio Bueno, Caro, muchísimas gracias por, por compartir Y este, por, por compartir a la comunidad Por favor. Eh, Así que bueno, ya la conocieron, Caro Mendiondo Que es business eh, Global Business Development Manager De EMI Labs Ahí están generando SQOs Cerrando un 20% esos SQOs después del equipo de ventas Caro, gracias por esta primera reunión Muchas gracias a vos